En estos vídeos que tenemos ahora vamos a abordar ese tercer tipo de geometría que no hemos visto hasta ahora, la geometría euclidea. Como es bastante lo que tenemos que abordar en ello, pues lo que vamos a hacer es dividirlos en tres vídeos. Vamos a tener este vídeo en el que vamos a hablar de los elementos básicos del plano, de la geometría en dos dimensiones, y vamos a hablar pues, de puntos, recta polígono. En el siguiente vídeo veremos los movimientos rígidos y las teselaciones, que son aspectos que podemos trabajar a partir de lo que veamos en este y posteriormente veremos la geometría en tres dimensiones, la geometría del espacio. Entonces vamos a empezar con el plano. ¿Y qué significa trabajar la geometría en dos dimensiones? Pues podemos verla como aquella geometría, aquellos aspectos geométricos, que podemos trabajar solo dibujando en un papel. Podemos verlos de esa manera. ¿Y cuáles son los elementos más básicos que podemos trabajar en este tipo de geometría? Pues son los puntos. Los puntos son esa cosita minúscula que dibujamos, pues, por... sabemos lo que es un punto, y que en realidad, aunque los dibujemos con un cierto grosor para poder verlo nosotros, son infinitamente pequeños. Pero obviamente, si los dibujamos infinitamente pequeños, no los vemos. Estos puntos son los que nos van a formar el resto de aspectos que vamos a ver en esta geometría y en, la de... en tres dimensiones. ¿Cuál es el siguiente elemento que podemos trabajar en la geometría plana? Pues son las rectas. Y todas tenemos en la cabeza que es una recta, y no son más que colecciones infinitas de puntos colocados uno detrás de otro que todos siguen la misma dirección. Yo creo que lo tenemos en la cabeza. Además, para definir una recta, no nos hacen falta más que dos puntos. Podéis probarlo. Si dibujáis dos puntos en un papel, solo os va a pasar una recta por ellos. No vale hacer las curvas, que eso no son rectas. Si colocáis tres puntos al azar en un papel e intentáis dibujar una sola recta que pase por esos tres, vais a necesitar mucha suerte para que os pase. Si eso ocurre, decimos que los tres puntos son colineales, es decir, que comparten esa línea recta. Y seguro que se os está viniendo a la cabeza que si tenemos dos rectas, le podemos poner algún nombre a esas dos rectas según cómo estén colocadas. Por ejemplo, si las dos rectas no se tocan en ningún punto, aunque las prolongásemos hasta el infinito y más allá, decimos que son rectas paralelas. Si en cambio las dos rectas se cortan, se cruzan, hay un punto que comparte las dos, decimos que son secantes y si tenemos tres rectas y las tres rectas se juntan exactamente al mismo punto, decimos que son concurrentes. Además, a partir de las rectas, nos sale otro elemento que podemos trabajar en el plano, que son las semirrectas y su nombre lo deja un poquito claro, que son la mitad de una recta. ¿Y cómo las obtenemos? Pues si tenemos una recta y escogemos un punto de esa recta, entonces considerando solo los puntos que están desde ese punto hacia un lado, es decir, la mitad de una recta, pues tenemos una semirrecta. Si en lugar de un punto cogemos dos puntos de esa recta y solo vemos lo que hay entre esos dos puntos, lo que obtenemos es un elemento del plano que se llama segmento. Estos segmentos nos van a ser de mucha utilidad para elaborar el resto de aspectos que vamos a ver en un poco. Y podemos considerar aspectos como la longitud de un segmento, que no es más que medir, cosa que ya veremos en vídeos más adelante, la distancia que hay entre esos dos puntos. Si tenemos dos segmentos que tengan esa misma, eh, ese mismo número, esa misma medida, diremos que esos dos segmentos son congruentes. Otro elemento del plano con el que estáis muy familiarizados son los ángulos. Seguro que ya se os ha venido a la cabeza el típico dibujo de un ángulo. Como ya sabéis, esos ángulos los medimos en grados, grados sexagesimales. Es decir, que vamos contando de 60 a 60, igual que a las horas. Pero también hay otras unidades de medida como por ejemplo los radianes, que no vamos a entrar en ellas. Como ya sabéis, según esa apertura del ángulo, según cuánto mida ese ángulo, le ponemos un apellido u otro. El ángulo de 0 grados lo llamamos ángulo nulo, el ángulo que está entre 0 y 90 grados, sin incluir 90, lo llamamos agudo, el ángulo exactamente de 90 grados es el ángulo recto. Después tenemos los ángulos obtusos, que son los que van o los que son mayores de 90 grados, y también podemos llamar, por ejemplo, al ángulo de 180 grados se llama ángulo llano, porque obviamente está llano, es como un plato llano y en ocasiones al ángulo de 360 grados, es decir, de dar una vuelta completa se le llama ángulo completo. Entonces vamos a alejarnos un poco de los elementos rectos, porque si os habéis fijado todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido recto y vamos al mundo de las curvas. ¿Y qué es una curva? Pues una curva lo podemos ver de manera intuitiva como cualquier figura que podamos hacer sin levantar el lápiz del papel. Y aquí podemos jugar un poquito con esos apellidos que le solemos poner a los conceptos que, que vamos viendo. Por ejemplo, una curva es simple si conseguimos que esa curva no pase por encima suya. Es decir, si no se pisa a ella misma. Y también le podemos poner otro apellido a esa curva que es el de cerrado. Ese concepto que ya vimos en el anterior vídeo de las nociones topológicas. La curva será cerrada si volvemos al punto de inicio, teniendo una región que está completamente contenida, que podríamos colorearla sin salirnos y sin colorear todo el plano. También podemos clasificar las curvas y figuras cerradas en dos tipos, según la forma que tengan. Por un lado, tenemos las figuras convexas, que son intuitivamente las figuras que no tienen picos hacia adentro, y después están las cóncavas, que son las que sí que tienen esos picos. De manera matemática podemos demostrar que una figura es cóncava o convexa de la siguiente forma. Si podéis encontrar dos puntos tales que si unís ese segmento, ese segmento queda fuera de la figura, entonces esa figura es cóncava. Es decir, tiene un pico hacia adentro, porque solo tendríamos que poner eh, esa figura, eh, un punto en cada, un, en cada lado del pico y se nos quedaría fuera. Si eso no ocurre para cualquier punto que cojáis, por mucho que lo intentéis, entonces esa figura es convexa. Y ya que estábamos hablando de curvas, pues vamos a hablar de la curva más famosa del universo, la circunferencia. Y la circunferencia, como ya sabéis, es esa curva que tiene todos sus puntos que están a la misma distancia de uno que llamamos el centro. El centro de esa circunferencia. Y dentro de la circunferencia tenemos muchos elementos que ya conocemos. Por ejemplo, el radio, que es ese segmento que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. O el diámetro, que era dos veces el radio, es decir... Llegar desde un punto de la circunferencia a otro, que pase por el centro, por un segmento. Es decir, de manera recta. No me vale curva. Y aquí voy a hacer una pausa. Es importante diferenciar entre los conceptos de circunferencia y círculo. Una circunferencia, en lo que hemos visto, es sólo la curva de fuera. Mientras que el círculo contiene a esa curva y todo lo que hay dentro. Y el ejemplo más claro son con las pizzas. Si tenemos una pizza, el... Círculo sería la pizza completa, mientras que la circunferencia solo son los bordes. Así que, si os van a dar una circunferencia de pizza, os están atazando. Vamos a por la otra figura estrella del plano, que son los polígonos. Recuerdo que los polígonos son figuras planas cerradas, que están formadas por segmentos. Y vamos a recordar qué elementos básicos tenían los polígonos. Teníamos los lados, que son esos segmentos que componen el polígono. Donde se unen dos lados tenemos un vértice y tenemos otros elementos como... Los ángulos, que son la apertura que hay entre dos lados contiguos. Como ya sabéis, los polígonos se nombran según el número de lados que tengan. Tenemos el triángulo, que es el polígono de tres lados. Tenemos el cuadrilátero, que es el de cuatro. El pentágono, que es el de cinco. Y el hexágono, que es el de seis. Y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá. Pero yo ya más del once nunca me acuerdo. Quiero hacer otra pausa. ¿Os habéis fijado en lo raro que nombramos a los polígonos? O sea, en el de tres lados lo llamamos triángulo, y en el de cuatro cuadrilátero, y en el de cinco pentágono. O sea, como que utilizamos cada vez algo distinto. ¿Por qué no lo llamamos a todos de la misma forma? Triángulo, cuadriángulo, pentángulo, hexángulo, o coño, por los lados. Trilátero, cuadrilátero, pentalátero, hexalátero, o, o yo qué sé, ese gono, ¿qué, ¿qué carajo significa gono? Trigono, cuadrigono, pentágono, pentágono hexágono. Esto, que puede parecer una tontería y que se me ha ido la cabeza ahora mismo, puede ser un obstáculo que se os presente en, a la hora de dar clases en el alumnado que pues, decida llamar a, a los pentágonos pentaláteros. Que no os extrañe que esto ocurra y quizás denota que sí que ha adquirido ese concepto de polígono, porque sabe que un pentágono, aunque lo llame pentalátero, tiene cinco lados. Además, podemos ponerle otro nombre más a los polígonos dependiendo de distintas características. Si tienen todos los lados iguales, decimos que es un polígono equilátero. Si tienen todos los ángulos iguales, decimos que es un polígono equiángulo. Y si tienen tanto lados como ángulos iguales, decimos que es un polígono regular. Entonces vamos a entrar en detalle un poco más dentro de algunos polígonos. Y vamos a empezar por el más sencillito, que es el triángulo. ¿Y qué podemos decir que ya no sepáis del triángulo? Pues sabemos que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, cosa que aquí la tenéis representada y tenéis un app en la descripción de este vídeo para que lo comprobéis vosotras. En ocasiones, cuando hablamos de los triángulos, nos referimos a uno de sus lados como base. Y esto puede causar distintos obstáculos. Incluso creo que puede ser un obstáculo que lo tenéis vosotras mismas. El hecho de que llamemos base a un al lado donde apoyamos el triángulo, no quiere decir que si nos encontramos un triángulo presentado como este que está aquí, no tenga base, porque está apoyado sobre un vértice. El, la base es un término relativo y nosotros decidimos a qué lado llamamos base. Puede, puede ser cualquiera de los tres lados. A la hora de triángulos también estáis familiarizadas con esas clasificaciones que hacemos de ellos. Esas dos clasificaciones típicas de según sus lados y según sus ángulos. Pues recordamos que si clasificamos a los triángulos según sus lados, tenemos a los equiláteros, que son esos triángulos que tienen sus tres lados iguales, y esto hace que los triángulos también sean iguales y tengamos ángulos de 60 grados, lo cual, si recordamos, ángulos iguales y lados iguales es un triángulo regular. También tenemos los triángulos isóceles, que son los triángulos que tienen dos lados iguales y uno distinto, y tenemos los triángulos escalenos, que son los triángulos que tienen los tres lados distintos. Y si nos centrábamos en los ángulos, tenemos los triángulos acutángulos, que tenían los tres ángulos agudos. Teníamos los triángulos rectángulos, que son los que tienen un ángulo de 90 grados. Y tenemos los triángulos obtusángulos, que son los que tienen un ángulo obtuso. Visto esto, y dado que la construcción de triángulos es algo que se trabaja mucho, os recomiendo que investiguéis vosotras si es posible construir cualquier triángulo según unas características que os den. Por ejemplo, si nos dan tres lados, si podemos construir ese triángulo, sea cual sea. Os recomiendo que veáis este vídeo que está aquí en el que se entra un poquito en más detalle de todo esto. Y vamos a pasar de los tres lados a los cuatro lados. Así que vamos con los cuadriláteros. ¿Y qué podemos decir de ellos? Que tampoco sepáis. Pues cosas que sí, que sabéis. Pues son polígonos que tienen cuatro lados, que sus ángulos suman 360 grados. Y que además tienen dos diagonales. ¿Y qué eran las diagonales? Pues las diagonales son esos segmentos que van desde un vértice a otro no consecutivos. Entonces, vamos a explorar los cuadriláteros. Y vamos a hacerlo según las propiedades. Entonces, vamos a pararnos un momento y pensar en qué propiedades aparecen cuando hablamos de los cuadriláteros. Pues seguro que nos aparecen tres. Pues tenemos a que hablamos del paralelismo de los lados. Hablamos de la igualdad de sus ángulos y hablamos de la igualdad de sus lados entonces vamos a explorar esos cuadriláteros según esas propiedades vamos a empezar con un cuadrilátero cualquiera figura de cuatro lados como este que está aquí qué ocurre si a ese cuadrilátero le pedimos que tenga dos lados paralelos pues si le pedimos que tenga dos lados paralelos nos aparece esta figura que conocemos y que llamamos trapecio un trapecio como ya sabemos es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y si a ese trapecio le pedimos que además tenga los otros dos lados paralelos entonces nos sale una figura que tiene dos pares de lados paralelos eso es un paralelogramo que también llamamos romboide porque se parece mucho a una figura que ahora veremos y que ya conocemos esto que acabamos de ver nos dice que los paralelogramos son una clase muy especial de los trapecios cosa que no estaba mucho en la cabeza pero que es verdad y seguimos con este paralelogramo y ahora le vamos a pedir otra propiedad más pues que sea que tenga los cuatro ángulos iguales. Y si tenemos un paralelogramo que tiene los cuatro ángulos iguales, entonces eso es otra figura que conocemos que es un rectángulo. ¿Por qué? Porque un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos y los cuatro ángulos iguales, los cuatro ángulos de 90 grados. Esto nos quiere decir que un rectángulo es un paralelogramo. Eso lo teníamos en la cabeza. Pero también es una clase muy especial de los trapecios. Aquí esto, la, la cabeza empieza a explotar ya. Atención aquí. Los rectángulos son cuadriláteros que tienen los cuatro ángulos iguales. De hecho, esa propiedad de los lados paralelos 2 a dos sale de los ángulos. No podéis hacer ninguna figura que tenga los cuatro ángulos iguales y que no sean paralelos. No se le pide nada más. Es decir, aquí no estamos pidiendo ninguna propiedad de que tenga dos lados de la misma medida y los otros dos distintos de los anteriores, pero también con la misma medida. Y nos queda una propiedad. Hemos visto dos de tres. ¿Qué pasa si a ese rectángulo le pedimos que tenga los cuatro lados iguales? Un rectángulo con los cuatro lados iguales es un cuadrado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este cuadrado que está aquí es una clase especial de los rectángulos. Y aquí cuidado, que las propiedades, que esta clasificación, va hacia un lado, no hacia el otro. Todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. Esto es importante. Así, un cuadrado es una figura que tiene cuatro lados, que tiene sus lados paralelos dos a dos, sus cuatro ángulos iguales y sus cuatro lados iguales. Entonces, hasta aquí hemos agotado las propiedades. ¿Qué pasaría si las aplicáramos de un orden distinto? Pues vamos a verlo. Vamos a volver al paralelogramo. Antes habíamos pedido que tuviera los cuatro ángulos iguales. ¿Qué ocurre si al paralelogramo le pedimos que tenga los cuatro lados iguales? Entonces sería una figura que tiene lados paralelos 2 a 2 con los cuatro lados iguales. Eso nos sale esa figura que conocíamos, el rombo. De aquí que esa figura, ese paralelogramo, a veces también se le llame romboide, porque se parece mucho, pero casi que no. Atención, al igual que antes, al rombo solo le pedimos esto. No le pedimos nada que tenga que ver con los ángulos, ni que sean dos iguales y otros dos iguales pero distintos, ni nada en absoluto. ¿Y qué pasa si al rombo que tenía lados paralelos a dos y lados iguales le pedimos que además tenga los ángulos iguales pues entonces un rombo que hacemos así como que lo ponemos derecho que tiene lados paralelos a dos lados iguales y ángulos iguales esto tiene un déjà vu esos son cuadrados esto qué nos quiere decir que los cuadrados son una clase especial de los rombos y al igual que antes los rombos no tienen por qué ser cuadrados y lo último ultimísimo en la clasificación de los cuadriláteros nos queda algo que es muy probable que no hayáis visto antes, pero es una figura que es bastante común. Si volvemos al principio del todo, a los cuadriláteros como tal, y le pedimos que tenga lados iguales, pero en lugar de que sean los opuestos, como suelen ser en el resto de figuras, les pedimos que sean los contiguos, nos sale una figura que tiene dos lados iguales y otros dos iguales. Y si la veis aquí, se parece a algo que conocemos, a una cometa. Y ese es el nombre que recibe esa figura. Una cometa es una figura de cuatro lados, un cuadrilátero, que tiene dos lados iguales contiguos y otros dos iguales contiguos. Si a esa cometa que estaba ahí le pedimos que tenga los cuatro lados iguales, volvemos al rombo y cerramos el ciclo de nuevo. Y hasta aquí los distintos cuadriláteros que nos podemos encontrar. ¿Por qué estamos tratando los cuadriláteros de esta forma tan rara? Os estaréis preguntando. Pues, principalmente, para que veáis que la clasificación de los cuadriláteros es inclusiva. Es decir, eh, están unos dentro de otros y no son figuras completamente por separado. No es el cuadrado va por una parte y el rombo va por otra. Podéis pensarlo como bolsas dentro de bolsas. Y también para que veáis los distintos obstáculos que se nos pueden presentar en esta clasificación. Y obstáculos que ya hemos mencionado en otros vídeos previamente. Por ejemplo, en esta imagen cuando se nos pide que coloreemos los cuadrados de un color y los rectángulos de otro, puede ocurrir que nos coloreen todos del mismo color. ¿Por qué? Porque todos los cuadrados son rectángulos. Y un poco más allá, en esa imagen hay triángulos rectángulos. ¿Y eso de qué los coloreamos? ¿Los coloreamos con los rectángulos porque tienen en el nombre rectángulo? ¿De dónde sale que ese triángulo se llame rectángulo? ¿Tendrá algo que ver con los rectángulos? O, por ejemplo, que se identifiquen estas dos figuras como rombo y se considere erróneo. ¿Por qué? Porque sabemos que esas dos figuras, que tienen los cuatro lados iguales, los cuatro ángulos iguales y lados paralelos a dos, son cuadrados, pero también son rombos, por la clasificación que hemos visto hasta ahora. Y hasta aquí este vídeo. En el próximo vamos a ver un par de formas con las que trabajar toda esta geometría plana. Y si tenéis alguna duda, como siempre, la podéis dejar en los comentarios donde nos podáis encontrar. Y hasta el próximo.